¿Estás bien? Perdí pie. Estoy bien. ¡Oh, ¡Oh, nada! ¡Oh, ah! ¿Por, qué? ¿Por qué? poco? ¡Nada! ¿Estás bien? Eh, ¡Jonah! ¡Estoy aquí! ¡Voy a bajar a por ti! ¡Demasiado peligroso! ¡Puedo volver a subir!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 Podemos hacerlo, Jonah. Tú no te alejes. ¡Cómo! ¡Joder! ¡Ha estado cerca!